Ahora, por ejemplo, ellos, muchos, no entienden que el país cambió. ¿Por qué el país cambió? Por los demanes de los que pasaron. Y nosotros, los que votamos, queremos un cambio. Pero miren esto, esto que les voy a mostrar. El ministro... Franklin García Fermín, eh, ministro de NACI, dice que las becas, que los funcionarios, los hijos de los funcionarios tienen derecho a beca, a ser becado. Claro, ellos tienen derecho a ser becado, porque son dominicanos, ahora no necesitan ser becado. Nosotros entendemos que la beca son para los necesitados se le criticó muchísimo muchísimo se criticó que una hija de Alejandrina Germán estaba siendo eh, eh, eh, alta funcionaria PLDista estaba pescada en una universidad de Estados Unidos muchísimo se criticó eso con eso hicieron campaña y todo entonces ellos se montaron en ese carro de criticar eso. Y le ganó muchísimo eso. Porque uno decía, por ejemplo, ¿por qué una hija de un funcionario, ahí está, de Alejandrina Germán, tiene que estar becada? Eso es corrupción. Porque la beca debe ser para los más necesitados. No, pero este ministro, que está cobrando dos sueldos, que es legal, que cobra dos sueldos, pero lo legal no necesariamente es justo. Él cobra dos sueldos, uno de pensión y otro ahora como, como, como ministro. Eh, entonces, criticaron mucho lo que ellos hacen ahora. Él no tiene la necesidad, por ejemplo, es legal que lo está haciendo. Que incluso una, la diputada de María Tenida Sánchez sacó y hizo un escándalo con eso y doña Milagros Ortiz Bos tuvo que ir a la Cámara a explicarle a ella que eso era legal. Pero no es justo. Él no tiene la necesidad de cobrar dos sueldos. Por ejemplo, el director del COE, eh, general general que dirige el COE que Danilo lo retiró, lo pensionó porque él se lo pidió Danilo antes de Irse se lo retiró porque quería que descansar Juan Manuel Méndez creo que se llama y el presidente Abinader por la experiencia que él tiene eh, como director del COE para prevenir desastres y eso le dijo que se le quedara ahí o sea quiso traerlo de nuevo y él dijo yo acepto pero no voy a cobrar porque yo cobro una pensión eso es ser serio y justo eso es ser serio y justo porque si él tiene una pensión entonces va a coger su sueldo también no, él dijo no, yo yo con la pensión tengo no tienen que pagarme eso es querer trabajar para el país sin embargo este ministro eh, cobra dos sueldos y se destapa hoy y dice que eso le hace un daño increíble al gobierno. Increíble. Que los hijos de los funcionarios tienen derecho a una pensión. Ellos tienen derecho como dominicanos, pero no tienen la necesidad. El que tiene derecho a una pensión es aquel que la necesita no una pensión, no perdón, a una beca. Es aquel que la necesita. El hijo de una persona pobre que tiene, quiere estudiar y tiene el talento para estudiar, por ejemplo, ingeniería. Pero no tiene los recursos. Merece una pensión. Pero miren, los hijos de los pobres no consiguen la pensión. El ejemplo... Marilady Paulino, esa muchachita que puso el país en alto, ahora, ahora le dan una beca. Yo hablo de pensión porque se me, se, se me lía la cosa, pero no necesitan, los cielos funcionarios no necesitan una beca. Marilady Paulino, que pobre al extremo, pobre extremadamente, que no tenía para irse a practicar su deporte, su atletismo no tenía el pasaje para coger un carrito. Y la mamá tenía que decirle, háblate, mami, no tengo dinero, háblate con el cobrador, dile que mañana vamos a tratar de hacerlo todo juntos. y llévate esos cinco pesos para que te compre algo. ¿Qué se compra con cinco pesos en este país? ¿Mm? A ella no le daban una beca. Ahora le da, ahora tiene una beca para la UFO. Ahora apareció todo el mundo dándole beca. Ya, ya no la necesita la merece pero no la necesita merece mucho por todo lo que hizo ahora todo el mundo dándole compra, dándole beca eh, fiesta para ella, claro porque triunfó ella la merece, ella merece todo lo que le den pero no la necesita ¿por qué no le daban esa beca? cuando era una pobrecita que tuvo que meterse o sea, esos atletas para poder llevar más o menos, tienen que meterse a guardia. Para poder subsistir. Ustedes que tienen talento, inmediatamente lo jala la policía, lo jala el ejército, lo jala la Fuerza Armada, lo jala la, la, la, la, la base aérea, la Fuerza Aérea, para representarlo en juego a ellos, porque hay juego interno de los cuerpos armados. Y viven buscando a los buenos atletas. Y de ahí le dan un soldito. Entonces, esos necesitan una pensión. Pero ¿qué va a necesitar una pensión el hijo de un hombre que gana 300 mil pesos, por ejemplo? Una pensión, no, una beca, vuelven al juego con la pensión, una beca. El hijo de un funcionario que, que gana 500 a 100 mil pesos. Y este señor, Franklin García Fermín, un hombre muy preparado, pero miren cómo viene y dice que los hijos de los funcionarios, ¿por qué un hijo de un funcionario tiene que tener una beca? ¿Por qué? Eso es corrupción. Eso es corrupción. Me gusta, ¿sabes lo que me gusta? Lo de Guido, que dice, no, mi hija estudia fuera y nunca tenía una beca. Y yo estudié fuera con beca, pero no, no por compadreo. Me consiguieron una beca, creo que se la consiguió Peña Gómez, porque no tenía nada para estudiar. Y no era en gobierno en ese tiempo.